El bombero del camión hace shh, shh, shh, Por toda la ciudad Las ruedas del camión giran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 ¿Puedo comer un? ¡No! ¡No, no, no! Ma, ma, ma, chum, chum, danos ya, yum, yum, yum. Ma, ma, ma, chum, chum, danos ya, yum, yum, yum.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 mejor Gracias papitos por ayudar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 ¡Sí, papá! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo dulces No, papá Estás mintiendo No, papá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 Ranas moteadas. Cinco ranas.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 cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse. Entonces todos se movieron y uno se cayó. Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo.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 El queso se queda solo, el queso se queda solo, ay el queso se queda solo.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 Hicoridicoridoc, El ratón sube al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc hicoridicoridoc, El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro Y el ratón bajó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 Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Seguridad en el camino, sujeta la mano, mira ambos lados, camina, no corras. ¿Estás seguro, cruzar caminos hacia el otro lado. Puedes ser seguro con tu mano en la mía. Alto, que ves, que escuchas. Es seguro.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 seguro, cruzar caminos hacia el otro lado puede ser seguro, con tu mano en la mía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 Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres había como un millón Yankee Doodle sígase ya Yankee Doodle grande Escucha el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Do Do sigue así Yankee Do Do Escucha el ritmo de la música Y se bien con las chicas Lo olvido este cerdito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 Oso te da la vuelta. Oso Teddy, oso te toca el suelo. Oso Teddy, oso te salta alto. Oso Teddy, oso te toca el cielo. Oso te oso te inclínate. Oso te oso te toca tus dedos.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 pacientemente pacientemente pacientemente espero pacientemente hasta que María apareció la anciana hover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 Papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más. Rema, rema, rema tu bote suave por la corriente. Feliz, feliz, feliz, feliz. La vida es solo un sueño. Rema, rema, rema tu bote. Arrena